En este vídeo os voy a enseñar cómo instalar paquetes de herramientas para Dynamo. En concreto os voy a enseñar cómo instalar el package de Modelical. Para ello tenemos que ir al menú Manage o Gestión, darle al botón de Dynamo, creamos un nuevo archivo de Dynamo en blanco y en el, la pestaña de Packages, en el menú de Packages, vamos a darle a la opción Search for a Package, buscar un package. Esta ventana suele tardar un poquito en cargar los packages, los paquetes que tenemos disponibles. Pero una vez que lo tengamos, ya veréis que es muy sencillo instalar el que necesitemos. Ya está abierto. Podemos ordenar los packages si queréis, por haciendo clic en Sort by, por el número de descargas, estos son los paquetes que más descargas tienen, por lo tanto suelen ser los más útiles, y en este listado, bajando un poquitito, tenemos el package de Modelical justo aquí. Si no lo encontráis fácilmente, si sabéis el package que estáis buscando, simplemente podéis darle en la barra de búsqueda, escribir Modelical y aparecerá el package dispuesto para, para que lo podamos descargar. Simplemente le damos a la flechita para abajo y nos instalará la última versión disponible. Nos dice que si sí lo queremos instalar. También nos avisa de que eh, nuestro package tiene nodos que contienen código de Python, eso es normal porque hay muchos de ellos están programados por nosotros, no son solo cajitas de Dynamo, le decimos que sí, que queremos continuar. Y esto nos va a descargar de Internet el package y ya podemos cerrar esta ventana y dentro de la librería de herramientas de Dynamo ya tendremos disponible el package de Modelical con todos sus nodos listos para poder ser utilizados. Así de fácil es.